Ahora. Imagen del momento. Eh, lamentablemente esto está ocurriendo ahí en eh, Portugal. Esto es detrás de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Usted sitúese, esto es Portugal, poco antes de llegar a Alameda, eh, vereda Oriente de Portugal, donde está este supermercado que está siendo saqueado, como usted aprecia en estos instantes. Son decenas las personas que ingresaron a la fuerza. Y usted puede ver, ¿no? Están saliendo con mercadería, algunos de ellos a rostro cubierto, otros a rostro descubierto, con los bolsos, las mochilas repletas de mercadería que está siendo saqueada desde el interior de este supermercado que está emplazado ahí en Avenida Portugal, antes de llegar a la Alameda, sector universitario, donde está, si usted quiere, a un costado de la Casa Central de la Universidad Católica, detrás de la Escuela de, de Arquitectura de la Chile, ahí Portugal, Alameda, en ese sector, por Portugal hacia adentro, más o menos a un par de cuadras, por allí, Marcolera, Portugal, en ese sector. Se está produciendo el saqueo, estas imágenes han sido captadas hace instantes, nada más. Muy difícil reconocer a quienes están allí, por supuesto, pero se ve en gente más bien joven eh, que está cargando mercadería que ha sido sustraída ilegítimamente desde el interior de este supermercado que está siendo vandalizado a esta hora de la tarde. No se ha percibido todavía, eh, no sé si en el switch tiene alguna información distinta que me lo puedan confirmar, pero no se ve eh, la acción cercana de carabineros que pudiera estar impidiendo aquello. No tenemos información eh, consolidada como para confirmar o desmentir aquello, pero al menos en el registro, en el registro que estamos compartiendo con ustedes eh, no tenemos esa presencia, no se observa. Ahora, probablemente, probablemente las inmediaciones puedan ser eh, interceptados por algún funcionario policial, pero no al menos en el momento en que se está produciendo este saqueo, el cual se suma también al saqueo del cual fue víctima una farmacia, al empedramiento que sufrió un bus del sistema red con pasajeros a bordo, que ha sido condenado, por supuesto, por la autoridad, por el ministro de Transporte, lo escuchábamos recién, produciendo minutos de terror en medio de los Pasajeros que incluso tuvieron que arrojarse al suelo para desear, evitar ser impactados por los vidrios que se estaban rompiendo, por los impactos de las piedras que llegaban desde el exterior. En términos generales, usted ve la imagen, se aprecia gente que uno podría estimar es más bien joven, eh, que está sacando distintas mercaderías, algunos incluso las están consumiendo allí en las escalinatas, y básicamente, claro, guardándolas en, en, entre las ropas en las mochilas, en los bananos, en fin, en todos los bolsos que están trayendo mientras se registra este saqueo. Lamentablemente no es el único hecho que está ocurriendo hasta ahora de la tarde.